¿Qué es la gestión integrada de plagas? La gestión integrada de plagas es la herramienta con la que se pretende alcanzar los objetivos de reducción de fitosanitarios. Consiste en la integración de diferentes medidas para el control de plagas y enfermedades, en especial énfasis en la prevención y el control biológico. Desde Afensa estamos a favor de este tipo de prácticas agrícolas y las consideramos una herramienta clave para alcanzar una agricultura sostenible y de calidad. Por eso hemos desarrollado Blexia, un conjunto de soluciones adaptadas a este sistema. Estos productos se caracterizan por tener un origen biológico y ayudan a garantizar un bajo impacto ambiental manteniendo el rendimiento de los cultivos. En Ascensa, consideramos que representa una oportunidad para el agricultor, dado que el ciudadano europeo actual se encuentra en un proceso de cambio hacia el consumo de productos sostenibles. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.